¿Qué tal, mis amigos? En el día de hoy nuevamente con ustedes para traerles un tip sobre cuando las plantas, cuando se le quieran aplicar a las plantas eh, calcio, se les puede aplicar calcio a las plantas. Entonces, eh, eh, el material o, eh, o el insumo lo tenemos todo, lo tenemos en, en las casas, en las cocinas, es la cáscara de huevo. Hay dos formas, una es eh, cogiendo estas cáscaras de huevo y picándolas bien y se le, se le aplican a la planta, pero entonces eh, la planta se demora bastante tiempo en, en tomar esos elementos mientras esto se descompone. Hay una forma más rápida que es coger estas cáscaras y cocinarlas, ve aquí ya tengo unas que ya las, las cociné previamente, ya están, el agua ya está fría y todo, y se le aplican a la, se le aplican a, la a la planta, ¿sí? ya de una vez, ahí va el, el calcio, de una vez, sin necesidad de esperar de que, de que esto se descomponga para que la planta lo, lo asimile. En cambio. Cocinándolas, ya el calcio eh, se ha, ha quedado en el agua, se le aplica a la planta y de una vez la planta lo asimila, es más fácil. ¿sí? Entonces espero que este tic le sirva y que no boten el la cuando cocinen huevitos allá en la cocina, ¿eh? no boten el agüita, no la boten, échenla a la matica, déjenla que se, se enfríe y échenla a la matica y verá que mantenemos las plantas muy bonitas ¿eh? con esos recursos que tenemos en la cocina. Este ha sido el tic en el día de hoy, hasta la próxima.